Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Juan Luis Cano, soy uno de los redactores de Pai Para quienes no nos conozcáis, somos un blog sobre computación científica en castellano y escribimos un poco sobre los usos de Python para aplicaciones científicas, artículos sobre NumPy, SciPy, Matplotlib y todas las cosas que nosotros nos vayan ocurriendo por el camino. Hoy inauguramos la sección de entrevistas, tenemos un pequeño experimento y qué mejor que contar con una figura tan importante dentro del ecosistema Python científico como es Fernando Pérez. Hola Fernando, ¿qué tal? Hola Juan Luis, eh, mucho gusto, encantado de estar por acá. Eh, yo llevo desde hace rato, me encanta leer el, el blog de Pibonacci, el material es de, de muy alta calidad y me, estoy muy contento de que me hayas invitado. Gracias. <risa> bueno, nos encanta que nos digas eso porque desde Pibonacci seguimos mucho tu trabajo y utilizamos naturalmente e Python a todas horas, o sea que es un placer para nosotros tenerte aquí. Bueno, voy a presentar a Fernando. Fernando es colombiano, nació en Medellín y completó sus estudios de física en la Universidad de Antioquia. y después de realizar un doctorado en física de partículas y un postdoctorado en matemática aplicada en la Universidad de Colorado en Boulder, se movió a San Francisco y ahora trabaja como investigador en la Universidad de California en Berkeley desarrollando algoritmos y herramientas para procesado de neuroimagen. Todo esto es correcto, ¿no? Hasta correcto. correcto. Y paso, y, y en la práctica, paso mucho de mi tiempo trabajando en cosas de computación científica en Python, como, como es bastante obvio. Sí, sí, sí. Y bueno, por supuesto, es el creador de APython, que si no me equivoco, alguna vez lo has mencionado como un proyecto de tu proyecto de mmm, procrastinación personal. <risas> Correcto, y, y, y es, es muy particular porque porque la si, si uno se fija, prácticamente todos los proyectos que hay en este momento, digamos, como en el centro del ecosistema de, de Python científico, tienen esa misma característica, no, no fueron iniciados como como cosas oficiales de nadie, sino que fue alguien, eh, típicamente un científico trabajando, un estudiante, un, postdo un, un postdoctorando, un, un profesor trabajando en sus propios problemas que decidió que además de hacer su trabajo iba a intentar crear mejores herramientas para, para, para su trabajo. Y esa constante se aplica a NumPy, se aplica a SciPy, se aplica a Matplotlib, se aplica a Miami, a Cython, a prácticamente todos estos proyectos. Muy pocos de esos proyectos nacieron, digamos, con apoyo oficial, y como el trabajo principal de alguien, lo cual tiene, tiene un lado bonito y es, y es el hecho de que esta es una labor como digamos de, de, de entusiasmo personal y, de, y de, de que hay mucha energía digamos de, de, de motivación personal de las personas que han trabajado en estos proyectos. Pero por otro lado habla también de los, de los problemas digamos profesionales que eso implica, porque ha habido... Ha habido casos en los que personas, eh, de miembros de esta comunidad, precisamente porque eso no era su trabajo, entre comillas, oficial, eh, han tenido que, que abandonar sus carreras o han tenido que cambiarse porque no encontraban apoyo para, para esto. Con, con iPython fueron muchísimos años en los cuales trabajamos eh, inicialmente, bueno, durante varios años yo solo, y luego a medida que fueron apareciendo personas que contribuían. Sí, bueno, al menos esto. estos aspectos del proyecto es... ...seguía siendo una labor, digamos, sin, sin apoyo externo... ...y ya únicamente en los últimos años hemos recibido apoyo. Sí, hablando de ese apoyo que mencionabas... ...este año recibisteis eh, una beca de la Fundación Sloan... ...una fundación sinónimo de lucro filantrópica de, en Estados Unidos... ...y eso supongo que habrá apoyado bastante... ...a que mmm, varios de vosotros os, os podáis dedicar con un poco más de tranquilidad... ...y más específicamente al desarrollo de Python, ¿no es cierto?... Correcto, eso, ese, ese, esa beca la recibimos en diciembre del año pasado, comenzaba oficialmente en, en enero, y en este momento eso cubre, cubre digamos, los, eh, los salarios de cinco personas de tiempo completo, o casi completo, Brian Granger y yo trabajamos eh, más o menos a un 75% por ciento de nuestro tiempo oficial de investigación en, en python Y Min Reagan Kelly, eh, Thomas clover y Paul Ivanov eh, trabajan al 100% por Thomas está terminando su doctorado en Inglaterra, pero viene para Berkeley a trabajar conmigo en julio. Y Paul Ivanov y, Bra y Min ya trabajan cien por ciento en esto. Y, hay, y tengo dos colaboradores más en la universidad en Berkeley, eh, Matthew Brett y John Bat Discolín, que trabajan el año entrante, van a estar al 50% de su tiempo en eso. Entonces tenemos cinco personas de tiempo completo o casi completo y dos personas de medio tiempo, además de, de soporte para gastos de viaje, conferencias, eh, reuniones de desarrollo en las cuales podemos estar todos juntos durante unos días trabajando en el proyecto. Eh, eso, eso fue obviamente una, un, un golazo, digamos, el año pasado, haber encontrado que, que la... la Fundación estaba interesada y que el, había un director de programas en la Fundación, Josh Greenberg, eh, que demostró que mucho interés en el proyecto y nos invitó a, a escribir una propuesta de investigación y eso nos ha dado, nos ha dado mucho apoyo. Uh, acabamos de recibir uno que no hemos todavía anunciado públicamente, pero bueno, <risa> eh, se lo puedo anunciar aquí porque ya es, ya es más o menos, eh, ya es un hecho, y es que eh, Josh Bloom, que es un astrónomo de la Universidad de... de, de de California en Berkeley, un colega y amigo mío, y yo acabamos de recibir hace unas semanas un grant de la NSF para aprendizaje automático y procesamiento paralelo de series de tiempo en astronomía, neurociencia y geofísica, y ese, bueno, estupendo. ese grant <risa> también, también va a soportar eh, algunos aspectos nuevos de, de Python. la parte de cálculo paralelo, que, en el, en, en este, que no estaba incluida, en la, en la Sloan va, va a estar financiada por esta por este proyecto de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Entonces, entonces digamos que ya en este momento tenemos dos, dos becas oficiales digamos de, de investigación para el proyecto, lo cual obviamente es, es muy muy bueno. Pues sí, estupendo. ¿Crees que este digamos esta mayor atención que está recibiendo Python últimamente, porque el proyecto data del año 2001, han pasado ya unos años desde que comenzó, tiene que ver con el hecho de que con el nuevo notebook, la nueva interfaz web, Está recibiendo muchísima atención y hay gente haciendo muchas cosas interesantes, mezclándolo con JavaScript para hacer visualizaciones y cosas así. Claro, es, yo creo que hay una combinación de factores. Eh, el, por un lado está que el ecosistema, digamos, de Python en general ha venido madurando, y eso fue una labor, una labor muy lenta, una labor de muchos años. Cuando nosotros empezamos, cuando yo empecé con, con Python, pues empecé haciendo iPython y no había prácticamente nada de, de, de trabajo interactivo, la la aplicación era muy limitada eh, Matplotlib empezó al año siguiente eh, NumPy todavía no existía, en esa época usábamos Numeric el ecosistema era un ecosistema digamos mucho más primitivo de lo que tenemos hoy eh, y han sucedido es, es, es una confluencia de múltiples cosas eh, todas esas herramientas del ecosistema obviamente en estos 10 años han madurado muchísimo, muchísimo eh, la facilidad de instalación, el desempeño, el cubrimiento digamos de estas herramientas para muchas cosas ya es muy, muy robusto, hace unos años uno le podía decir a la gente sí, aquí el, el lenguaje es muy muy bueno y hay cosas muy bonitas, pero faltan cantidades de cosas. ya, ya la situación es muy distinta. Segundo eh, hay un interés eh, mucho más grande hoy en día en todo lo que es computación técnica, científica y análisis de datos que no existía aún hace cinco o diez años, todo cuando se habla de Big Data y todo esto, eh, hay obviamente hay una parte que es mucho marketing pero también hay, hay una realidad y es que eh, el análisis de datos cuantitativos ahora es una necesidad para todas las disciplinas de investigación, los sociólogos están interesados en analizar datos sociales, los lingüistas analizan texto eh, hay una inundación digamos de problemas cuantitativos en todos los dominios de, de, de, de, de la sociedad hoy en día que hacen que haya mucha necesidad por este tipo de herramientas y tercero está el hecho de que dentro de ipython eh, precisamente el, el, el, la aparición del notebook para nosotros fue la culminación de años de trabajo eh, el, el notebook está desarrollado es en este momento el punto de entrada más visible del proyecto y la razón por la cual nos tomó tanto tiempo hacerlo es porque intentamos múltiples veces yo tengo un un blog largo en el cual cuento un poco la historia del, del, del proceso el, el notebook actual si mal no recuerdo si mal no si no hago las cuentas mal es, es algo así como el quinto la quinta iteración del, del, del proceso para eh, nosotros eh, sí, desde desde que yo empecé con ipython en el 2001 yo, yo usaba mucho matemática que era un sistema que es un, un sistema propietario pero que tiene un notebook excelente y, y yo desde el comienzo quería algo como matemática para todo mi trabajo la idea de combinar texto, cálculos, resultados gráficos, etcétera, en un solo sistema era algo que era, yo sabía que era Excel, muy útil y queríamos algo así pero, pero pues en un comienzo obviamente yo no tenía los recursos para hacerlo hicimos varios intentos que por diversas razones fracasaron pero poco a poco esos intentos fracasados nos fueron dando las ideas nos fueron mostrando qué era lo que se necesitaba cuál era el diseño correcto para un sistema como este cuál era el, el diseño, digamos, cuáles eran las abstracciones correctas. Y en el, 2000, en el 2010, eh, Enthought financió el desarrollo de la consola QT, que, que fue el sistema que nos permitió de, de, de, hacer todo el trabajo con los protocolos que separaran el servidor y el cliente. Y esa fundación fue lo que al año siguiente nos permitió ya luego hacer, eh, montar un notebook moderno con la ventaja adicional de que otras tecnologías también habían mejorado, no solamente había mejorado la parte de computación científica en Python, sino que habían mejorado las tecnologías de los browsers, las tecnologías de JavaScript, eh, librerías como MathJax para poder mostrar matemáticas en el browser, eh, el sistema de WebSockets que usamos para que la comunicación eh, por red desde el browser sea muy fluida. Eh, todas esas cosas aparecieron en los últimos años. Entonces, fue una de esas... De, esas, de esos casos en los que ha habido una confluencia, digamos, de muchos ríos que llevaban los últimos, digamos, 10 años creciendo poco a poco nuestro propio trabajo. En el... Python en entender las ideas que necesitábamos y los protocolos, el mundo de computación científica en Python, la necesidad y el interés de la gente por este tipo de herramientas y la maduración de las herramientas web para hacer esto, que nos permitió de golpe salir con algo que pareció un poco como si fuera de la nada, porque la, la explosión de interés, como tú lo dices, ha sido muy muy grande, pero esa explosión de interés es precisamente porque todo esto, todo esto se venía represando y acumulando y de pronto en un momento se juntó sí. todo y, sal, y salió una herramienta que efectivamente satisface una necesidad enorme y es la necesidad de poder hacer trabajo eh, interactivo y además comunicar a partir de ese trabajo interactivo una narrativa eh, y poder comunicarle esa narrativa a los demás, poder yo... compartir esas ideas con los demás. Uh -huh. Yo creo que todos esos factores que dices confluyen un poco en esa charla que dices, de, que diste de cierre en la PyCon Canadá el año pasado, donde es que algunos han descrito como épica. Has visto que, y yo creo que con toda la razón del mundo. ¿Crees que también gente que de fuera del ecosistema de Python científico también ha empezado a ver un poco esta forma de escribir Python de manera interactiva, estas nuevas herramientas o he empezado a coger con un poco más de interés también? Mucho, mucho. Y lo, y lo estamos viendo. Ya ya cada vez más vemos, aparecen notebooks con gente haciendo análisis de gente que no, no pertenecía tradicionalmente a, la, a los círculos de NumPy, de SciPy y de, y de, de uso de estas herramientas. Tenemos eh, en estas últimas semanas, por ejemplo, uh, ha habido un notebook que ha dado, ha dado muchas vueltas por Twitter de alguien que hizo un análisis de... de eh, una semana de artículos del New York Times para, para evaluar haciendo procesamiento lingüístico, evaluar eh, los, la, la orientación de género masculino-femenino en, en los artículos y el tipo de palabras y el tipo de términos, digamos, que, que aparecen eh, en el lenguaje del New York Times eh, en frases que se puedan asociar con usos relacionados a términos masculinos o femeninos. Y es un análisis bastante interesante. Ese es el tipo de cosas que, digamos, probablemente antes, hace cinco o 10 años nosotros no veíamos en el mundo de Python. Eran físicos, astrónomos, químicos, eh, de pronto algunos biólogos. Y ahora estas cosas están apareciendo así en, el, en, el, en un contexto de debate social. Lo cual a mí me gusta mucho porque eso ha dado muchas vueltas se han pasado por blogs y, y la, la gente lo ha discutido mucho porque los resultados son bastante eh, eh, fuertes. Eh, y, y obviamente hay mucha gente de esa que es gente que no estaba acostumbrada a tener discusiones cuantitativas, a tener discusiones basadas eh, en, en un análisis digamos riguroso de los datos, muchas de esas discusiones se hacían de pronto alguien miraba algunos textos y, y, y opinaba sobre el tema, pero ahora esta persona, este muchacho que parece que es un, el autor es un estudiante graduado en, en, en creo que en Carolina del Norte, simplemente dijo bueno, yo encuentro esto, lo encuentro analizando todo el texto del New York Times durante una semana y aquí está mi código y aquí están los resultados. Y si usted quiere debatir esta pregunta, está bien, puede que no esté de acuerdo con mis conclusiones, pero en vez de argumentar en el vacío y simplemente apelar apelar a, a ideas completamente sacadas de la nada, aquí están exactamente la, la manera como yo hice el análisis, aquí está el código, usted lo puede bajar usted lo puede correr, usted puede criticar cómo hice el análisis, pero es una discusión mucho más concreta y yo espero que sea mucho más saludable. Lo mismo sucedió hace dos semanas eh, con el, ese famoso artículo sobre austeridad fiscal eh, eh, de Reinhard sí, es y uh, esos dos economistas de Harvard, a los, a los que les encontraron un error en un spreadsheet de Excel, eh, una gente de la Universidad de, de Massachusetts les encontró un error... Y, y yo, cuando yo vi el cuento y que los de Massachusetts habían hecho, habían puesto unos, unos scripts en R para hacer el cálculo, puse en Twitter lo mismo. Dije, eh, ¿qué tal si alguien a, arma un notebook de esto para que podamos mirar en un solo lugar todo el código y los resultados? Y en tres horas y media, un, un muchacho también, un estudiante, en este caso de la Universidad de Michigan, se demoró tres horas y media en coger el, el, los scripts en R, reescribirlos en, en puro Python, sin usar nada de R, usando stats models y pandas. Y, y lo mismo, producir un notebook y un repositorio en GitHub que permitiera continuar esa discusión ya basados en el código. Entonces, y estos son dos ejemplos de cosas, digamos, de interés, de, de altísimo impacto social. uno son actitudes en la sociedad, en uno de los, probablemente en el periódico más prestigioso del mundo, eh, la, la, la otra es uno de los de los, de los eh, de las discusiones de economía que más impacto ha tenido en, la, en los últimos cinco años en el mundo entero, es decir, cantidad de las discusiones sobre austeridad fiscal en, en Europa, en España, en Grecia, en Chipre eh, han, han tenido, han sido basadas en esos resultados de ese análisis que habían hecho Reinhardt de Roger. Entonces, el hecho de que tengamos gente creando documentos y creando material computacional que, que hable de este tipo de problemas, es algo que, que a mí me, me, me parece muy valioso y muy, un desarrollo muy positivo y es exactamente el tipo de cosas que nosotros sabíamos que eran posibles pero nos demoró, nos demoramos años en, en hacer en, en poder desarrollar todo esto Sí, bueno, entonces crees que digamos, Python y Python tiene mucho mucho que decir en todo este movimiento que se está haciendo últimamente hacia la ciencia abierta, open science intentar que resultados reproducibles y todo esto que estábamos hablando antes, ¿no? Total, totalmente, totalmente. Y, y lo que vemos el, el, y aquí hay, que hay le crédito a, a todo el equipo, eh, que, que ha, hemos ido armando un conjunto de herramientas eh, que se complementan en esta dirección. Eh, por ejemplo, eh, el, el servicio del notebook viewer, que está en, en, en que es un, un pequeño servicio que hay Python corre en, en viewer. Que es lo que le permite a la gente compartir notebooks con otras personas simplemente dándoles la URL de un notebook y el servicio lo convierte en HTML de manera que, que se pueda sea mucho más fácil compartir resultados de manera abierta. Es una herramienta más que juega un papel acá. Eso lo, lo desarrolló Matías visioni un estudiante de física francés, que obviamente su, su doctorado no es sobre, sobre Python, sino sobre <risa> un ejemplo más que comple que complementa el notebook y y, y facilita el compartir resultados basados en notebooks de manera abierta. Eh, además, tenemos eh, toda la lo que NBViewer hace es ejecutar el código de conversión, el código que en este caso coge un notebook y lo, lo convierte en una página web. Todo ese código de conversión lo estamos en este momento ya incorporando en la rama oficial de IPython. Nos va a permitir y, a y a nos va a facilitar muchísimo el proceso de tomar resultados de notebooks y convertirlos en, en HTML o en círculo en PDF o en LaTeX o, o en un blog, de manera que basados en, en la parte, en el código original, en el notebook, sea posible eh, divulgar resultados y compartir resultados de manera abierta sin perder la fuente original, es decir, que todo esto sea generado del mismo documento de fuente, que en cualquier momento la discusión pueda volver del blog o del paper o del libro, pueda volver. Al, uh, al código real sin que haya copiado y pegado ni nada de eso eh, por ejemplo, acaba de salir la semana pasada, hace dos semanas salió un pequeño nuevo libro sobre I Python escrito por un científico francés y, y ese libro, eh, que es un libro de más o menos 100 páginas sobre I Python, NumPy, Matplotlib y Pandas, una pequeña introducción uh, aunque es un libro bueno común y corriente, en papel o se puede bajar la versión electrónica además viene con un website en GitHub con todos los notebooks de manera que si yo leo ese libro, yo puedo reejecutar cualquier parte del código del libro. en vez de, Y yo sé que, el, que las imágenes y las figuras y, lo, y los resultados del libro están correctos porque los notebooks fueron lo que produjo el libro. En vez, ahí no hay copiado y pegado manual, sino que hay una inclusión directa de resultados generados a partir de los notebooks. Y estamos viendo cada vez más autores libros de esta manera. Entonces, yo, yo absolutamente estoy convencido de que esta es la manera de, de, de trabajar, de, de colaborar, de divulgar y de publicar. Suena muy bien, de, sí. manera, de manera abierta y reproducible. Bueno, que conste que estáis haciendo algo muy peligroso, que es justificar la procrastinación de millones de estudiantes de doctorado a lo largo de todo el mundo. <risa> Correcto, ¿no? Y, y yo trato... Y, eh, y, y a pesar de que, de que uno bromea sobre estas cosas, es, es importante decir que para los estudiantes que están haciendo cosas de este estilo, de todos modos se tienen que graduar. Es decir, yo me gradué, yo terminé mi doctorado, eh, eh, eh, eh, min, min Reagan Kelly ah, se acaba de graduar. Creo que, creo que el grado como tal es pasado mañana, pero ya entregó su tesis de doctorado, ahora está trabajando conmigo de tiempo completo, pero pero se graduó Tomás y Paul, se van a graduar este verano. Es, es muy importante que, que, que digamos, no, no, no sacrificar sus carreras académicas. Por otro lado, ese, el, el periodo de la vida de un estudiante de doctorado es, es uno de esos momentos en los cuales hay, hay mucha energía intelectual y, y yo creo que no está del todo mal que se hagan, se hagan otras cosas. Eh, y que se hagan otras cosas eh, creativas, se aprende muchísimo, yo he aprendido cantidades y te aseguro que ha tenido más impacto en el mundo científico eh, el hecho de que yo le, le dediqué en entre comillas, una tarde a Python, que todo el trabajo que yo hice en mi tesis de, de física de partículas, que lo habrán, lo habrán leído, lo habrán leído si mucho 5 o 10 personas. Es una cosa súper esotérica, súper abstracta. Pero, pero, pero, pero, por otro lado, también estamos tratando, y en eso estamos trabajando, en, en que este tipo de esfuerzos tengan un poco más de reconocimiento oficial, porque de todos modos a largo plazo no es sostenible que la gente esté haciendo esto únicamente de noche y los fines de semana sin, sin ningún apoyo oficial y que no, la, que no la contraten, que no le den cargos, que no le den reconocimiento, que no le den eh, eh, grants y, y apoyo oficial, eso a largo plazo tampoco es sostenible, entonces eh, más allá digamos de las bromas estamos tratando de cambiar esa parte del problema Sí, había por ahí una entrada que mencionabas el otro día de Titus Brown sobre el coste de la ciencia abierta y demás, luego enlazaremos todo esto que estamos mencionando en el artículo, o sea que bueno, y hablando un poco sobre Python, parece que comentabas antes que antes estaban estos scripts en R para estudiar un poco este artículo que habían publicado los dos economistas y después se vio que pasar de R a Python ahora mismo es facilísimo con las herramientas que hay. Los astrónomos están pasando todos de IDL a Python también. Vemos un futuro solo con Python para el desarrollo de aplicaciones científicas, una hegemonía total. ¿También están lenguajes como Julia? ¿Qué opinas de todo esto? No, yo no creo que haya una hegemonía total necesariamente. A mí eh, R es una herramienta muy ampliamente utilizada. En el, en, el, en el mundo eh, en el mundo de la estadística profesional eh, la gente que hace investigación en estadística usa muchísimo R y probablemente lo seguirá haciendo durante muchos años así como hoy en día Fortran sigue teniendo un lugar central en, en ciertos aspectos del mundo de la computación científica eh, yo no es decir, Python está creciendo muchísimo, a mí me encanta el lenguaje pero a mí me parece que de todos modos es saludable que haya otros lenguajes con otras ideas y que muestren, que muestren otras cosas eh, y otras maneras de atacar ciertos problemas, en ese sentido por ejemplo a mí me encanta Julia eh, las últimas dos veces que he estado en Boston, he pasado bastante tiempo con los desarrolladores de Julia, hemos estado escribiendo, ya escribimos soporte para llamar Julia desde IPython y ahora estamos trabajando en escribir un kernel nativo de Julia, de manera que uno pueda usar todas las, los clientes de IPython, el notebook, la consola de terminal, la consola QT, cualquiera de los clientes de IPython, usarlos, pero no para ejecutar código en Python, sino únicamente con, para controlar un kernel de Julia. Ajá. Y, que, y, y crear... Crear notebooks en Julia. Yo he estado hablando con gente que trabaja en R para ver si alguien se le mide al trabajo de desarrollar un kernel para R. Porque estas herramientas no van a desaparecer. Lo que a mí me interesa es que podamos colaborar y compartir material en cual, usando cualquiera de estas herramientas. Julia, por ejemplo, tiene ideas interesantísimas. El equipo que lo está desarrollando es un equipo extraordinariamente talentoso y... Y son gente muy, muy especial y muy, además es muy, gente muy simpática con la cual el trabajo es muy agradable. Eh, en el SciPy de este año vamos a presentar una charla juntos. Tenemos una charla, yo tengo una charla con ellos eh, con, para, para hablar un poco de la integración de Julia y Python. Okay. que bueno, me encanta tu título de tu charla en el SciPy y Python: desde la consola a un libro con una sola herramienta, el método detrás de la locura. <risa> sí, es, es un poco habla, habla, hablar de lo que han sido estos. estos... 10 años, y, y parte de lo, que, de lo que estamos tratando es de que, de que estas herramientas presidente lo que nos permitan es colaborar en lo que en últimas importa, y es el entendimiento de problemas, sean científicos, sean sociales, para los cuales la computación es, es, un, es, un, es un puente que, que nos lleva a los resultados, la, la, la parte computacional es el medio, no es el fin, y, en ese y por eso es que yo no, no, no trato de, a pesar de que por ejemplo me gusta más... R, eh, hemos tratado de que usar R desde iPython sea fácil y queremos que sea aún más fácil y por eso queremos que el notebook se pueda usar para compartir cuadernos escritos en R o en Julia o en Python o en cualquier otro lenguaje porque en últimas lo que importa es la, comunicar ideas en las cuales la computación fue el medio digamos para obtener la idea comunicarlas con otros colaborar trabajar de maneras eh, más abiertas y más y digamos más sensatas de lo que hemos hecho hasta ahora pero, pero, si alguien necesita hacerlo en IR o en Julia, bienvenido sea. El, el, el lugar de iPython es permitir esa integración y permitir esa colaboración. No, no imponer el uso del lenguaje Python como tal. Estupendo. Así aprovechamos las, los puntos fuertes de cada uno. Esa es la filosofía. Correcto. Bueno. Y hablando un poco de el futuro de Python, esta Beca Sloan tenía, digamos, un calendario de una serie de años y si os habéis marcado una serie de puntos que desarrollar. Podéis hablarnos un poco de ¿Cuál es los, lo que vais a concentrar en el corto y en el medio plazo que vais a intentar mejorar y demás? Correcto. Eh, esa, esa beca eh. Que la, la manejamos oficialmente eh, Brian Granger y yo, que Brian es profesor de física en San Luis Obispo y, y ha sido amigo mío desde hace muchos años, empezamos, eh, nos conocimos con unos estudiantes de doctorado en, en, en Boulder y, y, ahora, y ahora escribimos el, el proyecto para la beca Sloan juntos, Esta, eh, lo que hicimos fue organizar en, en una de las primeras reuniones eh, que hicimos con todo el equipo en, en marzo, organizamos un plan eh, a dos años que es el, el, el tiempo, digamos, oficial del proyecto de la financiación, en el cual el, el trabajo durante este primer semestre de este año culminará en julio, es sacar la versión oficialmente 1.0, digamos, de Python, con unas APIs más o menos estables, y con toda la integración de la maquinaria de conversión de formatos. Todo lo que, digamos, está detrás del Notebook Viewer, todas estas librerías para coger un notebook y procesarlo, generar HTML, PDF, etcétera. Ese código fue un código escrito un poco a la, a la topa tolondra del año pasado, a la carrera eh, porque a algo y poco a poco ese código se ha estado limpiando, organizando, estructurando mejor, de manera que sea más flexible, que sea más robusto. Y eso, apenas terminemos a, a, a esa integración, saldrá en Python 2.0 en verano. En el segundo semestre de este año, planeamos trabajarle con todo el equipo a, la, a mejorar la integración con JavaScript, que en este momento, si bien es posible generar a, a objetos en Python que abran, eh, cuya representación en el notebook sea eh, eh, JavaScript, y, con, y incluidos, incluidos objetos con controles interactivos, eh, sliders y botones, etcétera El código para hacer eso es bastante aburrido de escribir, las APIs para ese control son bastante eh, de, son de muy bajo nivel. Entonces, una de las cosas que, que o el, el objetivo principal del segundo semestre es trabajarle a ese problema, cómo desarrollar APIs y una librería en... El... Python que facilite muchísimo el integrar, la integración con librerías en JavaScript. Nosotros no vamos a escoger una librería en particular, porque en este momento en JavaScript hay cantidades de cosas, hay gente experimentando con muchas ideas distintas. Eh, lo importante es generar un protocolo para comunicarse entre IPython y eh, entre el kernel que esté en la parte de atrás eh, eh, y eh, elementos en el browser que, eh, que sean en JavaScript y que esa, que esa comunicación sea bidireccional. Y con, y con un comportamiento digamos más o menos comprensible y, y, y fácil de, de manejar que en este momento ese tipo de código es muy es bastante difícil y oscuro la escritura y el año entrante el plan es coger el, el servidor del notebook actual que es una aplicación para una persona, es decir en este momento para abrir el notebook uno va a un directorio, está, escribe ahí Python notebook y eso abre, abre, un abre un proceso manejado por el usuario que lo, que lo, que lo, ha, que lo activó convertir eso en una infraestructura que permita realmente manejar múltiples usuarios de manera oficial, para que un grupo, por ejemplo, de trabajo pueda instalar un, un solo servidor notebooks para toda la clase o para todo el grupo de investigación o en un, en un departamento, en una universidad, en cualquier contexto en el cual haya una máquina multiusuario, ¿cierto? Una máquina Unix con múltiples usuarios, eh, que el sistema pueda autenticarse con la, la, cualquiera que sea el mecanismo de autenticación eh, local y abrirle cuando, cuando un usuario entre al, al, al servidor, que, que encuentre sus notebooks, encuentre sus notebooks bien organizados y puede empezar a trabajar sin, sin necesitar una instalación local. Porque obviamente hay muchas partes donde la gente quisiera decir, yo tengo mi, mi grupo de investigación o mi, o mi departamento, eh, quiere dar una clase y quisiéramos tener un servidor de notebooks para todos. Sí, seguro que hay, hay maneras de hacer eso, pero... Claro, no hay, hay esa es una necesidad que, que, que existe en muchos, muchos contextos y, y en este momento hay soluciones temporales que son bastante feas para hacer eso, las estamos usando por ahora, pero el plan es desarrollar un servidor multiusuario bastante robusto para eso. Estamos deseando verlo, la verdad, porque tiene muchísimo potencial para lo que estás diciendo tú, para clases, para en definitiva sustituir una serie de herramientas que ahora mismo se utilizan, que pueden no ser lo más adecuado y también para al ser una solución de software libre pues tiene todas las ventajas que, que lleva asociado eso, o sea que estamos deseando que continuéis con todos esos desarrollos y os animamos mucho, por cierto que se me ha olvidado mencionar que Fernando Pérez este año eh, recibió el premio al avance del software libre que otorga la Free Software Foundation enhorabuena gracias reconociendo todo tu trabajo con ePython y también por el liderazgo que has ejercido durante todos estos años con el grupo que se ha ido sumando cada vez más gente al desarrollo del programa y demás muy gracias bien. estamos muy contentos de que vaya progresando todo esto y bueno poniéndonos un poco técnicos Quería hacerte una pregunta. Eh, no sé muy bien, no sé si fue el año pasado o hace dos, cuando Python se movió a GitHub. Supongo que habría, en su momento, discusión sobre si moverse a GitHub o mmm, Bitbucket o usar Git Mercurial, porque, porque supuestamente, al ser Mercurial un sistema de control de versiones distribuido escrito en Python, parecería la opción lógica un poco para un proyecto que está tan ligado al lenguaje Python. ¿Cuáles fueron vuestras razones para escoger Git? Nosotros en ese momento estábamos eh, usando Bazar en Launchpad, eh, lo cual ya no realmente Bazar nos había ofrecido cosas eh, mejores que, que, que lo que teníamos hasta antes de Bazar, que era pues, Subversion. I I Python ha pasado por todos, empezó en CBS, bueno, empezó en mi computador, se pasó a CBS, <risa> luego se pasó a Subversion, eh, luego lo movimos creo que en el 2006, si mal no recuerdo, eh, lo movimos a, a... Fue en el 2008. Bueno, ya no, ya no recuerdo... Lo movimos a Launchpad. que tal vez en 2008. Lo movimos a Launchpad eh, usando Bazar. Y Bazar por lo menos ya nos había mostrado que el, que el control de versiones distribuido era la manera de trabajar, que eso nos, nos permitía realmente eh, manejar el código de, de, con mucha más flexibilidad. Pero Bazar es un... Francamente, no, no, no, nunca estuvimos contentos. Eh, teníamos problemas continuos con Bazaar y la interfaz de Launchpad es una interfaz lenta, el website era muy, muy, muy lento, muy, muy engorroso de usar. Entonces, a pesar de que nos servía, eh, sentíamos que necesitábamos algo mejor y empezamos a mirar alternativas. Eh, yo empecé, yo tenía varios colegas que usaban mucho Git y empecé a aprender un poco a usar Git. Eh, Andrew Straw, uno de los de los eh, desarrolladores de Matplotlib, estaba empezando a usar mucho Git y hablamos mucho del tema y él me, me, digamos me, me convenció mucho de algunos de los beneficios de Git y empezamos a mirar un poco tanto git y mercurial como github y bitbucket la, las, la, el, el website, la, las interfaces de colaboración de github eran mucho más agradables eh, por lo menos en ese momento que las, que las, de, que las de bitbucket, el, el proceso digamos la calidad de la experiencia en el, en el website era mucho más fluida en el 2000 estamos hablando de finales del 2009, comienzos del 2010 era mucho más fluida en github que en bitbucket y desde el punto de vista técnico, yo no lograba ver nada en Mercurial que me convenciera que fuera mejor que Git. Y había algunos aspectos de Git que nos gustaban más. Eh, por ejemplo, el modelo de, de ramas. En, en, a Mercurial le han ido agregando cosas que cada vez se parecen más a Git, como por ejemplo la extensión de Bookmarks, que hace que, que permite ra lo que llaman ramas livianas pero Mercurial tenía un modelo de ramas bastante rígido, que es un modelo modelado un poco a partir de ideas eh, de, de que hacer ramas es una, es una cosa, digamos, especial, y es una cosa grande, y es una cosa que se hace únicamente para un proceso muy particular, mientras que en Git el, el, el concepto de ramas es un concepto completamente cotidiano, la idea es que en Git uno hace una, una rama para cualquier experimento tonto, y ese nivel, digamos, de fluidez en, en la exploración me gustó mucho de, de, desde el comienzo de Git, y, y, me, y sigo convencido de que a pesar de que la, la experiencia de usuario en Mercurial es un poco mejor, los mensajes de error son mejores, los comandos tienen una interfaz un poco más uniforme, las explicaciones de los comandos realmente son, están mejor hechas en Mercurial que en Git, el modelo abstracto de Git me parece un poco más sencillo, un poco más uniforme un, y por eso más comprensible y más robusto, a pesar de que son muy, muy análogos, eh, hay, hay ciertas cosas que en Mercurial son adiciones especiales o que las han ido luego eh, eh, incorporando que en, que en Git estaban desde un comienzo y esa uniformidad le da le da a Git muchísimo, muchísimo poder, el, el, la combinación de ramas y de, man de control desde un solo lugar de múltiples remotos eh, en una sola entidad. A, con un solo, un solo conjunto de ideas, sin tener que aprender nuevos conceptos, resulta en la práctica ser muy muy poderoso. Entonces, entonces yo yo a la larga, yo a, finalmente estoy muy contento de que hayamos hecho selección, además, porque, porque la, la calidad de la experiencia y de colaboración en GitHub ha seguido mejorando, mejorando, mejorando, cuando nos pasamos por ejemplo el manejo de, de bugs, de, de issues, no sé cuál es la palabra en español correcta, era esa era una parte que era muy regular, muy muy regular. De, de, de, el bug tracker de, de GitHub era bastante malito cuando nos pasamos y, final, y como al año más o menos sacaron una versión nueva que, que sin ser una maravilla por lo menos ya, ya, no, ya no es ningún problema, entonces, entonces estoy como contento de haber tomado la decisión de esa manera, nos ha, nos ha servido muchísimo, el impacto fue fenomenal, el paso a GitHub generó una explosión de contribuciones, una explosión de actividad. Eso es lo que te iba a preguntar, habéis notado que ha aumentado mucho... La, el número de contribuciones de la gente o de gente que a lo mejor no contribuye regularmente al proyecto, pero que a lo mejor arregla algo, la documentación o... Eh, o sin duda, se descubre algo. Y aún en, en cosas... En en, en, descubren cosas y arreglan una pequeña cosa con un nivel de fluidez que jamás lo veíamos en, en, en, en Bazar, por ejemplo, en Bazar uno veía que si bien era posible hacer ramas y si bien era posible desarrollar ideas en paralelo, eran básicamente los mismos, los, el mismo equipo central, los mismos seis u ocho personas en esa época centrales, eran los únicos que realmente hacían eso. Mientras que lo que vemos ahora en GitHub es que las contribuciones, digamos, oportunistas eh, pasan con mucha facilidad. Y ese es exactamente lo bonito de este proceso. Y es que una, una contribución oportunista, primero, de, de, de por sí, es una ayuda, le sirve al proyecto, es, es una buena contribución. De, de, de una en una, finalmente, se, se, se puede generar mucho código. Entonces, aún muchas, muchas contribuciones oportunistas de, de a una, eh, en, en su conjunto, ya van siendo una contribución grande, pero además una, uno nunca sabe cuándo una persona precisamente hace una cosa de esas y le queda gustando y vuelve y luego hace otra y hace otra y porque el proceso es fácil y fluido. De golpe, unos meses después, esa persona es un nuevo miembro del equipo central que está trabajando muchísimo. Y ya hemos visto, ha habido varias personas en el equipo, es decir, el equipo de, de, de, de comiters centrales, de personas con acceso de, de directo al repositorio, ha venido creciendo desde que nos pasamos aquí y, y, y continuamos viendo la eh, un nivel de actividad que continúa en aumento que nunca lo habíamos visto, lo habíamos visto antes. Por otro lado, bueno, es cierto que el proyecto tiene más visibilidad, las cosas que decíamos un poco antes del de, sí. de, de interés en estas herramientas, seguramente eso también contribuye. Pero para nosotros ha sido muy claro que, que GitHub ha, ha, ha facilitado, lo que yo siento es que ha eliminado la fricción, es decir, lo, lo, lo que GitHub hace es eliminar, eliminar todas las fricciones del proceso de colaboración. Y lo que queda es, es digamos, la fricción intrínseca de, de que hay cosas que son difíciles, de que hay problemas que son difíciles complejos, de Python es un código grande y un proyecto con muchas partes distintas, entonces hay una cierta dificultad intrínseca, pero lo que GitHub elimina es toda la fricción artificial y esa eliminación de la fricción hace que el proceso realmente sea mucho más fluido. Sí. Y bueno, así por si sí, alguno de las personas que nos están oyendo le gustaría colaborar con iPython e pero a lo mejor no tiene experiencia en colaborar con proyectos de software libre, ¿le darías algún consejo, lecturas que tiene que hacer? ¿Apuntarse a la lista de correo? Sí, en general la en iPython tratamos de trabajar sin inventarnos nada nada en ese sentido, sin, sin innovar, porque porque esa es una parte donde donde no tiene sentido innovar. Nosotros funcionamos como cualquier otro proyecto, eh, la documentación tiene una pequeña paginita que es eh, son las herramientas, eh, las instrucciones de desarrollo, las usamos las tensiones normales del mundo de Python, Pepocho, tenemos una lista de correos, tenemos eh, un, además tenemos un chat room en el cual, y los links están en, la, en todo el website de I Python, están los links en la, en, la, en la mano derecha a la lista de correos, a la al chat room de ayuda y al chat room de desarrollo en el cual una persona que esté interesada puede, puede contribuir y el flujo del proyecto es siempre el mismo. Cualquier contribución se hace a través de GitHub, se abre un full request y los uh, los autores los del proyecto participan en la discusión y toda la comunidad en general, puede cualquier persona puede participar en una discusión y cuando, cuando se apruebe esa contribución se, se hace un merge y, y se integra y en ese sentido tratamos de, de, de, de que participar o contribuir a Python sea lo mismo que contribuir a NumPy o a simpy o a cualquier otro proyecto, que sea, que sea exactamente digamos el mismo ciclo eh, con, encontrar, el, encontrar algo que a uno le interese hacer eh, hacerlo, eh, discutirlo con los autores e integrarlo y, y en ese sentido no tenemos nada distinto a, a ningún otro proyecto Muy bien, bueno pues ya para ir terminando me gustaría bueno, acabar con una nota un poco triste. Todos recordamos cuando John Hunter, que era además amigo tuyo, nos dejó el año pasado. Si no me equivoco, sigue todavía activo el, el memorial para todas aquellas personas que hayan utilizado Matplotlib o cualquiera de los proyectos relacionados para su trabajo, que en el fondo para ellos, no, ah, todo ello ha sido sin coste, si quieren ayudar para dejar un donativo para su familia su mujer y sus hijas si querías comentar tú alguna cosa más sobre esto Sí, sí, es una, una una parte digamos muy muy triste de, de, de toda esta historia de esta década porque John y yo nos conocimos precisamente nos conocimos a partir de a partir de nuestro interés mutuo en Python eh, John me escribió un mail cuando en el 2002 eh, yo, eh, IPython tenía soporte para graficación y tenía lo que yo había hecho era coger el módulo de, de un módulo para integrar GNU y Python que existía y le había agregado algunas facilidades adicionales para, para la experiencia fue un poco más agradable y eso estaba incluido en IPython, porque bueno IPython era lo que, lo que yo estaba usando para todo, entonces tenía, tenía la parte interactiva y tenía un poquito de cosas numéricas y algunas cosas gráficas, y John me escribió, me mandó un patch para IPython diciéndome, mira aquí le, le, le hice algunos cambios para poder llamar las funciones gráficas que tenés en GNUplot con una sintaxis más parecida a MATLAB yo, yo uso MATLAB pero me quisiera pasar a Python, y eso era el verano del 2012, en, en junio, julio, no sé y yo ahí le dije, mira hombre, qué pena, te agradezco mucho, pero yo realmente en este momento no puedo tocar AI Python le prometí a mi asesora de doctorado que iba que me iba a graduar y tengo 15 meses y no puedo no, no puedo tocar esto eh, y John siendo siendo John pues dijo bueno hasta luego yo no puedo esperar seis meses se fue y escribió Matplotlib y, y de ahí, de ahí nació ahí de ahí nació, nació Matplotlib, de que yo le dijera a John que no eh, con ese con ese patch. Luego nos conocimos al año siguiente, o a los dos años, en SciPy. Eh, en, nos volvimos inmediatamente, se creó una, una, una fantástica amistad. Y empezamos a colaborar mucho. en, Ya en que, la, en que en vez de que los gráficos fueran dentro de IPython, más bien de que IPython y Matplotlib, tuvieron mucha sinergia, de que desde rápidamente le agregamos el, el la opción menos menos PyLab y luego la mágica de PyLab de, a Matplotlib, a IPython, de manera que a, a Python se integrara con Matplotlib, lo cual requirió mucho trabajo porque era la integración en la consola de que si uno tenía gráficos abiertos y estaba moviendo el mouse o estaba haciendo zoom o estaba moviendo una gráfica de que la consola no bloqueara, lo cual hasta ese momento no era posible, todo ese fue trabajo que hicimos durante años, eh, yo, yo juntos poniéndole, haciéndole cambios tanto a Matotlib como a Ipython y de ahí surgió una colaboración de, de muchos años, eh, trabajamos mucho juntos, dictamos cursos por todo el mundo, de, de talleres de computación científica, escribimos artículos juntos, nos hicimos, las familias se hicieron muy amigas y lamentablemente el año pasado después de, después de que él dio su conferencia, la Keynote de SciPy del de año pasado a la semana, lo diagnosticaron con un cáncer terrible. Eh, yo inmediatamente me fui para Chicago, en principio a acompañarlo en, una, en lo que parecía ser una crisis momentánea y lo que lamentablemente resultó ser el final de su vida, porque nunca salió del hospital, dos semanas después eh, se murió. Y, y ha sido, como lo decías tú, una pérdida para toda una comunidad de, de alguien que creó herramientas que a todos nos sirven y herramientas que él creó... Eh, de manera muy generosa y de manera muy desinteresada, pero lo, lo que hay que recordar es que era un, era un ser humano con una esposa y con tres niñas que, que, que durante muchos años en vez de, en vez de digamos eh, ganar dinero y, y, y, y poder apoyar la, la educación de sus hijas le, le, le, le regaló mucho de su tiempo personal a la comunidad científica en general construyendo estas herramientas y, y entonces lo que hicimos fue crear una, una, un, un, una, un pequeño, memorial en memorial la, en las páginas de la fundación un focus que le permiten a cualquier persona que quiera digamos darle unas gracias a, a John por todo esto eh, dejar un pequeño regalo y esos regalos todos el 100% de eso va directamente a la familia de John a, a su esposa y a sus hijas y, y bueno es una manera en la cual en la cual toda toda la comunidad del mundo puede darle las gracias a una persona que le entregó 10 años de su vida a a, a, a contribuir a que estas cosas fueran libres para todos, gratuitas y a que todo este ecosistema existiera. Sin Matplotlib, yo estoy seguro de que el, el éxito, mucho del éxito de, de, de, de las herramientas del ecosistema científico de Python eh, se, se debe en buena parte a Matplotlib. no es que sea más importante que NumPy o que SciPy o que el lenguaje mismo, sino que es, es crítica, es como un carro un, un, un automóvil no tiene una llanta que sea más importante que las otras, pero, pero <risa> tiene las cuatro, si no tiene las cuatro llantas no va a ninguna parte y MatoClip es una de las ruedas centrales de, de, de, de, de, de, de este automóvil sin la cual el, sin la cual esto no, no se movería Pues sí, esperemos que poco a poco se vaya un poco valorando más todo este el tiempo que le dedicáis que le robáis a vuestra vida y a vuestra familia a todos vosotros a, a, en general a trabajar por todo el mundo sin casi sin recibir nada a cambio Mientras tanto, ¿te veremos este año en la Eurosepaí? No, no, lamentablemente yo no voy a poder ir a EUROSAIPAI este año, pero sí va a haber gente del equipo. Yo tengo que ir a la, voy a ir a SAIPAI y he, estado, he tenido demasiados viajes y no, este <risa> año no, no voy a poder ir a EurosciPy, Pero Min, Min Regan Kelly sí va a ir. Eh, va a ir pues, de acá de Berkeley y Matías Bisonier, el estudiante francés, eh, también va a ir, con lo cual va a ver y ellos van a dar unos tutoriales sobre IPython y, y sería fabuloso que, que, que lo conozcas y que, que se encuentren con, con, con ambos, porque, porque como mínimo ellos dos van a estar y es posible que haya otra gente del equipo que esté, pero como mínimo con seguridad van a estar Min, Min y Matías. Eh, yo no voy a ir, Brian, Brian y yo vamos a estar en la Sci Py de acá de Estados Unidos. Eh, y Thomas Clover también va a estar en las IPI de acá. Ya, ya estamos llegando al punto en que nos toca repartir un poco la actividad de viaje, porque no, no podemos todos ir a todos los congresos. Ya en este momento en el mundo hay, hay básicamente tres PyData anuales, una en Silicon Valley en marzo, una en Boston en julio y una en Nueva York en octubre, hay una SciPy en Estados Unidos en junio, hay EuroSciPy en Europa en, en, en agosto, no, hay una ha habido en los últimos años una SciPy en la India, es decir, ya estamos llegando a un punto en el acaba de haber hace un hace unas como dos semanas fue la la SciPy eh, latinoamericana en Argentina. Efectivamente, eh, sí. Es decir, que en ese entonces ya estamos llegando a un punto en el cual hay no sé, 6, 7, 8 congresos sobre Python científico en el mundo anuales, <risa> ya ya ya no es posible que todos vayamos a todos. Lo cual, lo cual es una muy buena cosa, eso habla de que se están creando comunidades locales, eh, locales, robustas, con, con gente, eh, de que ya, ya no hace falta que todo el mundo consiga como viajar únicamente a Estados Unidos o únicamente a Europa, sino que eh, los ecosistemas locales cada vez más eh, van van siendo autosostenibles, lo cual, lo cual me parece una maravilla. Sí, Y ya para terminar, hablando de estas comunidades locales, algunos nos cuestionan, de vez en cuando hay muchas opiniones en contra respecto a esto, al hecho de crear comunidad de programación en general en, en, en español, porque siempre se tiende a utilizar el inglés, porque es el idioma que más o menos se entiende en todo el mundo, hay mucha inercia con el inglés, evidentemente es el, el idioma de la tecnología hoy en día. ¿A ti qué te, qué te parece? ¿Ves también que por lo menos deberíamos intentar Crear también un poco de comunidad en castellano o directamente decir, no, tú, tenemos que aprender a todos inglés y ya veremos lo que hacemos. No, yo, a, mí, a mí me encanta que haya, comunidad, que haya comunidad en español y por eso cuando descubrí P1H me puse muy contento. A mí me da un poquito de vergüenza que hay Python, todo es en inglés, siendo yo colombiano <risa> y. y... Siendo el, siendo el español mi, mi, mi lengua materna, me da un poco de vergüenza, pero bueno, yo vivo en Estados Unidos, trabajo en Estados Unidos, todas mis conferencias, el y aun cuando he charlas ocasionalmente en español, lamentablemente uso transparencias que están escritas en inglés, porque no, no tengo tiempo de, de traducir todo. Eh, yo creo que ambas cosas tienen un papel. Es indudable que alguien que quiera participar en la comunidad de computación científica internacional, tiene que hablar, ingles, habla, hablar inglés en alguna medida, porque la, porque las listas de correos de los proyectos como tal, el inglés por lo menos es la lengua franca, de, de, la, de, de internet digamos para la colaboración internacional y si, si una persona que habla español y una y un francés y un ruso y, y un indio y un eh, y un surafricano quieren comunicarse pues el inglés va a ser la única lengua que, que les permite claro. conocerlo entonces eh, la, la comunidad internacional digamos central el eje de los proyectos yo creo que inevitablemente va a seguir siendo el inglés por otro lado el hecho de que haya comunidades locales robustas es decir, cuando yo estoy, y cuando yo estaba en Colombia, por ejemplo, aún como estudiante de física en mi pregrado en Colombia, mis libros eran típicamente en inglés, la mayoría de los libros de nosotros que usábamos en el pregrado en, en, en física varios, sobre todo los clásicos, estaban no están traducidos al español, usábamos libros en inglés las clases eran en, en, en español las conversaciones con los profesores eran en español Entonces yo creo que es importante mantener ambas cosas, alguien que quiera trabajar en eso tiene que ser capaz de comunicarse en inglés pero yo creo que hay mucho valor en el, en el que el cotidiano ocurra también en un contexto cultural que es el contexto cultural de uno, ¿cierto? Y que, y, y, y que, y que esas comunidades locales tengan digamos la, la riqueza y la y la diversidad de, del sabor local es muy importante porque eso además les Permite llegar a otras audiencias, es decir, eh, es muy posible que si estás hablando con gente que está haciendo un doctorado en física en España, todos están acostumbrados a leer, a leer literatura técnica en inglés, pero si de pronto vas a hablar del de impacto de la computación para el análisis de datos sociales o para o, o introducir estudiantes de secundaria a, a este tipo de ideas, esos estudiantes de secundaria es muy posible, o un político es muy posible que no otra, estén acostumbrados acostumbrados a trabajar en inglés todo el día, entonces que haya un ecosistema, que haya documentación, que haya blogs, que haya información, que haya tutoriales en el idioma local, a mí me parece que es absolutamente necesario, es una labor difícil para ustedes porque les toca vivir en dos mundos simultáneamente, pero me parece que es, pero me parece que es muy valioso. Sí, bueno, vamos importando un poco lo que se habla en inglés, lo vamos trayendo al español, pero bueno, pues nada, con esto concluimos la entrevista, muchísimas gracias Fernando. Ha sido un placer no. tenerte con nosotros. Muchas gracias Juan Luis, eh, muy, mucha suerte con el blog y con Pibonache, y yo. Y una lo único que quiero digamos, eh, reiterar es que, que este tipo de cosas, este tipo de entrevistas, que, que bueno, me alegra, mucho, me alegra mucho recibirlas con un proyecto como estos, el crédito va a todo el equipo. A mí me parece siempre muy importante recordarle a la gente que que si bien los premios y, y alguna de la visibilidad va para, típicamente va para las personas que empezaron las cosas, así como todos, todos hablamos cuando hablamos de Python, hablamos de Guido como el creador de Python, eh, bueno, en realidad la fortaleza de Python es que hay, hay congresos de 2 y 3 mil personas usando usando el lenguaje, no no que no que Guido lleve 30, 20 años eh, o 25 años trabajando solo en esto. Y lo mismo pasa con, con esto, es decir, si no fuera porque... porque eh, yo tengo colaboradores tan tan extraordinarios como Ryan, como Min, como Matías, eh, como Tomás, como el resto del equipo y como el resto de la comunidad científica de, de Python. Eh, esto no existiría, estos son trabajos realmente de, de equipo, son, son proyectos eh, fundamentalmente colaborativos y, y en ese sentido es, es importante recordar digamos que el crédito de esto va también para el resto del equipo, no, no solamente para mí. Pues sí, tiene mucha razón. Bueno, enhorabuena a todo el equipo de Python, esperemos que siga así. Y nosotros ya nos despedimos. No sabemos si esta es la, pri la primera y última entrevista en Python H. a ver qué tal recepción tiene el experimento. Y bueno, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. No, nos vemos. Gracias a, gracias a ti, mucha suerte. Estoy seguro de que no va a ser la última. Muchas suerte, gracias. <risa> esperemos, esperemos. Adiós.